Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de nuevo siguiendo eh, la temática de eh, esta plataforma eh, fraudulenta de Otega. Y el día de hoy tenemos a Ángela. Ustedes la van a escuchar solamente. Va a ser por medio de, de, de audio su comunicación. Y vamos a tener su testimonio. ¿Cómo estás, Ángela? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Pues aquí tratando de de sobrellevar la, la, la vida, poniéndole claro. la cara, como se dice, poniéndole al frente de, al, a esto, porque sí fue un problema muy grande en el que nos metimos por gente inescrupulosa. Claro. Ángela, eh, dime, dime una cosa, lo mismo que le pregunté a los otros testimonios anteriores, ¿en qué momento tú eh, te enteras de... Eh, de esta plataforma, de este broker Ontega, eh, ¿cuál fue tu primer contacto con ellos? Bueno, a ver te cuento, mira eh, mi contacto como tal eh, lo, la plataforma que me, me estafó a mí, no fue Ontega, son los mismos, a mí me estafó Warren, Bobby y Smith ¿sí? Sí, que según ¿En tengo qué entendido momento son me... los mismos pero con otro nombre son los mismos, sí son los mismos eh, yo como me entero de ellos eh, yo simplemente estaba en mi página de Instagram y vi eh, de hecho últimamente sale mucha publicidad sobre ser e-commerce de Amazon uh -huh. y mi objetivo era ser e-commerce en Amazon ¿sí? tenía como esa esa, esa um, iniciativa de poder entrar y hacer algo porque pues estaba sin, sin puesto sin trabajo desde pandemia. Claro. Entonces, eh, pues las cuentas no dejan de llegar y dije, tengo que invertir y solucionar. Claro. Yo, eso de e-commerce me llamó la atención y yo le di clic. Y resultó que el clic que yo le di a ese a ese anuncio que salió en Instagram, eh, de ahí empezaron a, a estarme contactando y contactándome que de Amazon se presentó como gente de Amazon. Entonces, hasta que yo un día pude responder la llamada, me habló una muchacha mexicana, muy convincente, me explicó, me dijo que sí, yo le reiteré en repetidas ocasiones, que me interesaba eh, invertir en algo, en productos en Amazon, que como era la plataforma de Amazon, que me mantenían mi inventario con productos y que yo ganaba una X... Porcentaje por, por vender productos y que ambas son, me tenía la bodega ella en ningún momento me desmintió ni me dijo no, es que no es eso el hecho fue que me dijo, inicia con 200 dólares y miramos a ver qué productos compra, entonces el engaño vino desde el inicio y yo caí dije bueno, hagámoslo con 200 dólares me parece una cifra no descabellada, miremos a ver cómo, cómo arranco cuando yo ya consigno <coughs> Ella me deja y me dice, la van a contactar otros agentes. Y ahí es cuando ya me contacta otro, otro agente, un supuesto David se llamaba en ese momento, y, y me empieza como a hablar y a decirme, no, es que mira que tiene, yo, bueno, dime cómo es la inversión, qué productos vamos a comprar. No, es que mira, son estas acciones y tú vas a, a comprar entonces acciones en Amazon. Entonces le dije yo, pero no, ¿cómo es eso? O sea, me dijo, es que estás con eh, negocios en, en bolsa de valores. Le dije, no, pero el tema era otro, era ser e-commerce de Amazon que con productos físicos. Sí, el tema. El, el la, hecho la me dijo, no pero que ya viste, Era de e-commerce. De e-commerce, e uh -huh. sí. Entonces. Pues ya esa gente tiene eso contactado para que la gente que está eh, animada para hacer de pronto ese negocio de e-commerce que de pronto puede ser bueno, ¿cierto? No sé cómo hacen ellos, pero cogen al cliente y lo y lo de, lo desvían. El hecho fue que ya ahí yo ingresé con 200 dólares y tan pronto ingresé con eso el muchacho se puso me puso unas posiciones ahí y me explicó que mira que unas posiciones protegidas y me hizo comprar oro X, Y, las tales acciones de AMA, las que yo pensaba que supuestamente estaban lo del e-commerce y, y me puso a ganar en la primera me puso a ganar y al otro día me dijo, ya sí, ganaste no sé qué, mira, recuperaste eh, o sea, magnífico el producto eh, de 200 dólares quedé como con dos mil y pico de dólares entonces digo, uy, no, sí, entonces esto estaba como bueno entonces, la, la sí, misma buenísimo. pregunta que, entonces, le, que le dije yo a doñana, a, a, a, a la la tú no, no, no, no, en el momento que te dicen ya tienes dos mil dólares, no decidiste retirarlos, o qué te dijeron para que no los retiraran. No, yo sí le dije, yo le dije, bueno, entonces eh, venga yo retiro la, lo, lo que yo invertí. ¿Sí? Y sigamos trabajando ya con mi ganancia. Uh -huh. Entonces me dijo, no, mira, no podemos retirarlo todavía, hay unas cláusulas, eh, tenemos que estar aquí, adicional, pues, eh, para retirarlo tú comprenderás. O sea, me enredó la pita de tal manera que no me dejó retirar nada. Yo nunca pude retirar, yo le decía a Ana Juan Camilo, yo nunca pude retirar absolutamente nada. Entonces, el tema es que llega y me dice, mira, eh, si queremos aumentar, ahorita van a haber un cierre de, de Walt Disney, de las acciones de Walt Disney, XY, y eso va a ganar ese trimestre, eh, eh, todo asesorados por lo que ellos de, le decían a uno que uno hiciera, porque pues uno ingenuo y no sabe absolutamente nada. Y ya metida ahí yo decía, no, pero ¿cómo voy a perder esta plata? ¿Cómo no la puedo retirar? Tengo que retirarla de alguna manera. El hecho fue que la bola de nieve se empezó a crecer, Emanuel, y terminé dándoles mil 12.200 dólares con mis tarjetas de crédito del Escocia Banco Patria. Ellos te recomendaron eh, hacer esto eso, sacar dinero de tarjetas de crédito. Sí, con las tarjetas de crédito. Y empieza uno en este tema, tienen una, un verbo y una labia eh, que tú no te alcanzas a imaginar. Y empiezo yo a verme enredada y empiezan a, a, a jugar ellos con uno de que si usted no, no mete ya más plata, se va a quedar en ceros, va a perder la plata que usted ya invirtió, eh, que meta la que este, que lo otro. Y, y yo la verdad, yo estaba al punto de, del suicidio con todo este problema, te, lo, te soy sincera, porque pues finalmente eh, yo astutamente lo digo, ya cuando les comí, ya cogí el cuento y dije, no, esta gente me robó la plata, no me la quiero, porque en repetidas ocasiones le decía, Re, quiero retirar mi dinero porque le, a ellos me decían si usted consigna mil dólares nosotros le damos dos mil si usted consigna no sé cuánto nosotros le damos otro bono de diez mil pero bonos y si ganancias eh, que no puede retirar porque no lo dejan eh, exacto, pero en ese momento como que uno no está despierto al problema en el que se está metiendo entonces que no que tu margen se está bajando tenemos que tienes que consignar porque si se baja el margen entonces vas a perder la plata consigna que nosotros te damos un soporte dándote otros 20 mil dólares y te quedan en una bodega en una bóveda y entonces tú vas a tener ahí el dinero el hecho fue que yo ya como a, a mediados del tema y, y haciendo todo lo que él decía invierte en dow jones invierten en, en nasda invierten esto y pura pérdida yo dije no yo sola me pongo en esta cosa y traté y me puse yo sola oye mi dios no sé igual eso era un juego gané y, y quedé con 40 mil dólares supuestamente se veían reflejados 40 mil entonces ahí yo le dije venga yo ya tengo 40 mil dólares 20 mil que usted me dio, 12 mil 200 que yo le di y vi el restante, entonces hágame el favor, voy a retirar mis 12 mil 200 dólares y usted coja sus 20 mil que me dio, que no los necesito, yo no quiero ni siquiera esos 20 mil dólares que usted me dio, cójalos y usted retire, yo retiro mis 12 mil 200 dólares y es más, hasta les queda ganas, no, no, no, y pues tan es así que eso fue no, que. Al, al otro día de yo estarle solicitando la plata la cuenta apareció en ceros completamente. Wow. Qué increíble ya ni siquiera volvieron a contestar el, la cuenta apareció en ceros ya no tenía ni los 40 mil dólares que habían ahí en, en el tal balance eh, entonces pues evidentemente pues me estafaron me tumbaron se robaron la plata porque Lo, luego de eso no si te yo, volvieron a contactar. Claro, esos insistieron en, en llamarme mil veces, entonces que les diera otros cinco mil y que empezaba a operar. Le dije, ¿Qué le pasa? Está loco. Si tenía cuarenta mil y no me dejaron retirar doce mil doscientos dólares, le dije, no mejor retirar ni siquiera. Yo les daba varias, varias opciones. Listo, no doce mil las cuotas que me está pidiendo el banco de, de, de pagos mínimos para yo no colgarme con mis bancos no ni siquiera no nada el tipo es muy embaucador eh, querían que les diera más otros cinco mil dólares y les tomé el pelo les tomé el pelo hasta que pues finalmente lo que te digo me, me dejaron la cuenta en blanco teniendo supuestamente ahí todavía en activos tenía eh, 10 mil dólares en no perdón en balance cómo era que se llama esto eh, en activos tenía 40 mil dólares y en balance tenía 10 mil y pico de dólares, ¿sí? Entonces, supuestamente plata vía, ¿cierto? Plata vía. Claro. pero pues no, me la robaron y no creas, mira, esto yo le decía, yo le coloco todos los avisos que aparecen en Facebook, en Twitter, en Instagram, en toda esta gente que se sigue haciendo publicidad. Yo digo, Facebook, ¿cómo no repara y prevé? que esto es una, una, una, son páginas que estafan a la gente, cada aviso que ellos hacen, yo anoto y les pongo el comentario, ojo, estos son unos estafadores, no caigan, no caigan, porque las propagandas sig siguen, y entonces esas plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, se, se están prestando, para que esto siga en el estafa. Le escribí a Amazon directamente con capturas de pantalla de toda la publicidad que ellos hicieron, que supuestamente ellos eran Amazon. Y Amazon simplemente me contestó que sentían mucho, pero que ellos pues, no eran responsables de lo que hiciera otra gente, que a ellos normalmente les cogen el nombre de ellos y hacen muchas publicidades, entonces que ellos no pueden responder. Sí. Esa fue la respuesta. Y ahorita pues estoy metida en este problema. Eh, preocupante porque, pues, obviamente, nadie en mi familia, absolutamente nadie sabe. Yo a mí yo estoy embaucada con los bancos. Los bancos no paran de llamarme. Yo no he podido pagar eso, porque pues esto son 12.200 dólares que en pesos colombianos estamos hablando, casi 60 millones de pesos. ¿De dónde? Imagínate. Eh, con, con intentos de, la o sea, lo loco, recién, recién pasó, ahorita, pues sí estoy como ya más calmada, pero recién me pasó esto, a mí me pasó esto entre agosto y septiembre, eh, yo quería realmente desaparecer de la faz de la tierra, y le pido perdón a Dios porque... Si quería morirme, intentar hacerme algo daño salir de esto, no, como evadir el problema, y dije, no, lo tengo que enfrentar de otra manera, este no es la solución, claro. esta no es la solución, pero créeme que uno llega a ese, a ese borde de la locura porque pues yo sé todos los problemas que se me van a venir detrás de esto con, con el banco eh, y la cobradera de las tarjetas y, y, y de todo, de todo, esto es un problema muy grande, muy grande, que no se lo deseo absolutamente a nadie a nadie, a nadie, a nadie Ángela, sí. mira <coughs> eh, lo, que, lo que decía en el testimonio yo anterior, todo en esta vida tiene solución, tú lo que deberías de hacer en este momento es buscar eh, eh, aparte de, de ayuda emocional, eh, psicológica para poder eh, salir de ese tema emocionalmente es eh, un abogado que un abogado te asesore, eh, eh, experto en finanzas. Porque de si tú no tienes dinero para pagar, no puedes pagar. Hay acciones legales que se pueden hacer para usted. Eh, no sé cómo funcionará en, en Colombia, pero sí sé que un abogado o, o alguien eh, que, se, que sea experto en el tema te puede ayudar con eso. Para tú... Eh, uh -huh. O, aunque sea pagar lo mínimo o del todo no pagar ese eh, eh, ese dinero eh, o por lo menos que te congelen esas cuentas para que no genere eh, o sea, para todo, todo, todo hay solución, claro los bancos uh -huh. van a seguir insistiendo los bancos van a seguir llamando, pero eh, si tú te asesoras bien en el tema, puedes llegar a encontrar una una solución con respecto a, a, a este tema y sí, sí, es muy duro la... la la, la, la, ...el daño emocional, el daño psicológico que logran crear este, este tipo de personas... ...es porque juegan no solamente con tu dinero, sino con tus emociones... ...y, y buscar, la, la, la gran mayoría de gente busca este tipo de, de salidas... <coughs> eh, ...que como decía en una llamada anterior, eh, no, no es la salida fácil... ...porque no es fácil tomar esa decisión, sino la salida más rápida... ...y que en realidad... Eh, causa más daño a familiares cercanos, a la gente que lo quiere a uno, mm, que, total. que lo estima, que realmente la solución que genera entonces eh, no, no es la solución correcta pero eh, lo que hay que trabajar mucho es en recuperar esa autoestima en recuperar ese esa, eh, ese ese daño que, que crearon y el dinero va y viene si yo te digo algo eh desde que me metí en este problema uh -huh. si yo duermo dos horas tres horas al día es mucho uno no duerme la cabeza a ti te da todo el tiempo vueltas completamente pensando en el problema en el que te metiste claro no Y yo te entiendo perfectamente ángela eh, eh... Mira, la, la, muchas veces el, el, el miedo es tener, tener angustia por algo que no ha pasado. Usted dice, no, pero es que qué pasará, me van a manchar. Eh, pero en realidad es, es, es, es eh, asumir algo, cosas que no han pasado. En este momento, eh, usted está bien, puede buscar soluciones, puede buscar un abogado. Y va a ver que si usted eh, se... se si buscas una alter una solución por la vida legal, por la vida este, correcta, asesorándote con alguien experto en el tema, yo sé, estoy seguro que hay solución para este tipo de, de temas. Y el, to el todo es no dejarse ir por las emociones, que sí, aunque es duro, es difícil, uno se siente en el suelo devastado, eh, para Total. todo hay solución devastada totalmente pero pues sí decidí como que cada día respiro y digo no, vamos adelante eh, tratemos obviamente no me dejan los bancos en el día, yo no te miento recibo hasta 10 y 15 llamadas del banco claro no las estoy contestando porque pues no las estoy contestando para que voy a contestar las llamadas ya de ellos, eh, eh, avergonzada con el banco, siempre fui una persona con uh -huh. mi récord crediticio perfecto, eh, trabajo en bancos, trabajo en bancos, es lo más irónico de esto, toda mi vida trabajé con bancos, soy administradora de empresas, y cómo pude dejar caer cuando yo misma sé cómo es el tema, Claro. ¿sí? Entonces, eh, es una situación que de verdad yo no se la deseo a nadie claro Ángela, de verdad, muchísimas gracias por tu testimonio, yo espero que este tipo de, de, de testimonios como el que tú estás dando le, le funcione a muchísimas personas eh, para que no caigan en esta situación eh, y, y de verdad, lo que te estaba diciendo Ángela, para todo, para todo para todo, de verdad, para todo hay una solución y sí, claro, va a ser duro, va a ser difícil las llamadas de los bancos, van a estar ahí insistiendo, pero eh, <risa> tratemos de buscar una solución, Ángela. Muchísimas gracias por tu testimonio. Pues muchas ¿verdad? gracias a ti por tomarte el tiempo de ayudarnos. Mira, nosotros hemos tocado puertas en el grupo que tenemos, hemos adelantado como tal denuncias, tengo denuncias en la fiscalía aquí en Colombia, eh, de, de, de hecho, también en el banco, pues eh, al banco yo informé de, de, de todo esto y pues lo único que yo espero es que se llegue a la solución, que se, que se pueda, pero con esto que tú estás haciendo, qué bueno que mucha gente lo pueda ver, ojalá lo vea mucha gente y tenga réplica. Claro. con eso pues eh, paramos con la estafa de esta gente porque sé mira yo yo me amanezco y digo hoy cuántas personas deben estar cayendo en lo mismo y cuántos deben estar enredados en el desespero de, de la persona que lo está con, consígate ya plata y deposa, deposita deposita porque si no te vas a quedar en cero o sea cuando la realidad es que igual te quedas en cero sí no y eh, mira para, en, sea, sea cual sea la, la situación eh, económica, emocional, sentimental, lo que sea. Sea cual sea la situación en la que tú estés. Por más mala que sea. Siempre hay personas que están peor que uno. Y que han logrado salir de esas situaciones. Hay personas que se quedan, eh, con, con la estafa que le he estado eh, siguiendo eh, el, el rastro que es Omega Pro. Mira, yo he escuchado gente que de tener una casa propia, de tener autos, pasaron a no tener nada, a tener que irse a vivir con sus papás, gente que perdió el, su matrimonio por culpa de este tipo de estafas, mm. gente que perdió absolutamente todo, perdieron el contacto con sus hijos porque la relación eh, familiar se deterioró por este tipo de estafas. Entonces, eh, aunque uno sienta que el mundo se le vino encima, Siempre, siempre, siempre hay gente que está peor que uno y que ha logrado sobresalir de ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Ángela, de verdad. Bueno, no, gracias a ti. Mil gracias de verdad, Manuel. Bueno. Chaito, nos vemos en, en una próxima llamada. Gracias, chao.